Amigos de Enteratec, es un gusto poder saludarlos nuevamente en esta edición del videocast donde cada semana hacemos un recuento de la información más importante en el ámbito de la tecnología para negocios. Después del Consumer Electronics Show que revisamos la semana pasada, nos dedicamos a realizar un recuento de las 5 tendencias tecnológicas que marcarán el rumbo de los negocios en este 2014. Hay que recordar que el CES se presentan Tendencias en Tecnología de Consumo, pero ahora estamos haciendo el de tendencias de negocios. Esto lo hacemos con el fin de conocer cómo se está comportando el mercado de TI y claro, si ustedes nos dan la oportunidad, también les brindamos una guía de saber cómo y en dónde invertir dentro de TI para sus negocios personales o en las empresas donde colaboran en los siguientes meses. Las dos consultoras que hemos entrevistado, Garner e IDC, que son las más importantes en el mundo de TI, nos concuerdan en que la movilidad será la primera tendencia de este año y no es para menos. Un dato fresco que IDC nos proporcionó es que se espera que solo en México se adquieran alrededor de 54 millones de smartphones y la perspectiva para 2017 es que su crecimiento aunado al de las, tab de las tablets haya llegado al 107% desde 2012. Una segunda tendencia está muy empatada con la primera y es algo que utilizamos dentro de nuestros smartphones o tablets, las aplicaciones. No es para menos, si conocemos que el mercado va hacia ese nivel de adopción, las aplicaciones móviles serán una principal tendencia y generarán alta demanda. No solo eh, aplicaciones de entretenimiento, sino las aplicaciones de productividad generarán grandes cantidades de datos que las empresas no pueden desperdiciar. La tercera tendencia prevista por ambas compañías se encuentra en los servicios a la nube. Si bien su crecimiento ha sido considerable en los últimos años, todas las compañías proveedoras de servicio estarán compitiendo por ser la mejor opción en las llamadas como servicio, ya sea plataforma, infraestructura, aplicaciones, software, cualquier tendencia que nosotros adoptemos como servicio la nube, será una gran fuente de ingresos para los proveedores de servicio de este tipo. La cuarta tendencia que hemos identificado se encuentra en la esfera del Internet de las Cosas, que ya empezamos a notar en la tecnología que va a permear en todos los ámbitos posibles de nuestra vida diaria, desde la ropa y hasta las cosas que usamos. Ya que en el CES pasado encontramos muchos smartwatches, mucha tecnología como refrigerados inteligentes, lavadoras inteligentes, cosas que se interconectan a través de, de internet para mejorar nuestro entorno a través de la tecnología. Claro, no está de más recordar que una de las grandes tendencias del mundo se encuentra en las ciudades inteligentes o también las megaciudades ciudades, ya sea definidas por IBM o por Ericsson, que son de los principales impulsores de la tendencia del Internet de las Cosas, algo que también Intel está apostando fuertemente en este año y en los próximos más. En cuanto hablamos de la nube, nos encontramos con un gran problema y esto va, viene en la quinta tendencia, ya que los empresarios van a empezar a utilizar su nube de, ya sea de almacenamiento o cualquier tipo de nube que estamos considerados y utilizamos a, a diario para ingresar dentro de la nube empresarial y permear en todos nuestros ámbitos de productividad dentro de las empresas. Esto, claro está, va a generar grandes dolores de cabeza para todos los directores de tecnologías y encargados de sistemas en, los últimos, en cada empresa. Hasta, esto, hasta este punto son las cinco principales tendencias que hemos detectado año con año. A título personal puedo decirles que las tendencias se han cambiado en estos años y llevo, que llevo escuchando en, en la industria de tecnología. Aunque las cosas desde hace tres no han cambiado tan drásticamente, era evidente que sucedieran así. No me queda más que agradecerles el tiempo dedicado a este video, no se olviden de comentar en la sección correspondiente, ya que los dos mejores comentarios se llevarán un descuento por parte de Easy Taxi, la forma más fácil, rápida y segura de pedir tu taxi. Soy Hugo Santillán, hasta la próxima.